Bueno, buenos días o buenas tardes a eh, todas y todos. Quiero agradecer a la gente de Voces de la Pandemia que invitó a grabar este video sobre la situación que estamos, que estamos viviendo. Quiero hacer algunas reflexiones muy generales en dos planos, tal vez. Eh, por un lado, el plano de la pandemia en su situación actual e impacto en el sistema educativo. Y por otro, que es lo que seguramente más ha ocupado las reflexiones y más nos ha preocupado a todos, que es eh, qué pasa a mediano y largo plazo. En última instancia, cuáles serán las experiencias, las huellas, las herencias, los rastros que esta situación dejará sobre el sistema educativo, las escuelas y en mi caso particular, por el tema que más me preocupa, la enseñanza. Eh, quería hacerlo en la forma de, de algunas notas, eh, ir desarrollándolas, eh, por supuesto no dándolas con ninguna certeza, sino tratando de invitar más a una, a una discusión que es la que todos tenemos con nosotros y con nuestros compañeros y colegas en este momento. Creo que una primera cuestión con respecto a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 de alguna solución todo parece que no va a ser en el corto plazo y si bien algunos meses eran reprogramables cuando ya esto incluye un año o tal vez más de un año en algunos niveles del sistema eh, surge la pregunta acerca de cómo de cómo empezar a considerar este tiempo y la eficacia formativa de este tiempo que constituirá para los estudiantes en una porción importante en su curso formativo, lo cual lleva a pensar, cosa a la cual me referiré más después, en dispositivos y, y la forma de engarar la enseñanza en estos tiempos. Y me parece que el segundo nivel, o el segundo plano para pensar la, la situación actual de pandemia, es de acá a mediano plazo y a futuro, y ahí surge tal vez mi, mi segunda nota, y entiendo que mucha gente ha pensado en este sentido, que es considerar la pandemia, eh, la situación, su impacto en el sistema educativo, como un analizador, un analizador de, de, del sistema, de la educación argentina y la de, la de todo el mundo, y sobre todo como un analizador de la relación entre educación y, y situación social, que es algo que que ya en pedagogía manejamos hace muchas décadas, en las cuales hemos constatado, sabemos y hoy día ya no dudamos del impacto profundo de la situación social de origen en la distribución de beneficios escolares, en los rendimientos y en el aprovechamiento educativo, lo vamos a llamar el par inclusión en cuanto a aprovechamiento e instalación social de la formación recibida o exclusión, no en sentido pleno de estar fuera del sistema educativo, sino que el sistema educativo no ofrezca a sectores importantes de la población una oportunidad real de adquirir eh, conocimientos valorables y recibir una formación acorde a un proceso de integración social plena en un punto o un ejercicio pleno de los derechos sociales.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 en una situación que todos conocemos, si bien eh, estos procesos de desigualdad han conocido zigzags en los últimos 20 años, con momentos de recuperación importantes y otros de caída profunda y de aumento de la desigualdad, el resultado final, el promedio que da todo este proceso, que va de inicio de los 90, al menos, y con su primer eh, fuerte... Eh,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 y al mismo tiempo contribuye a marcar su relevancia. Y hay que reconocer que la estructura escolar, una estructura ya antigua, históricamente instalada, con mucho recorrido y con muchas críticas, por supuesto, eh, sigue siendo, pese a las críticas, pese a los anuncios a veces más fundamentados, a veces más apocalípticos acerca de su final, de la ansiedad de su reemplazo o de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 eh, el repensar nuestro proceso didáctico, nuestra manera de pensar en didáctica, en la medida en que la presencialidad se debilita, disminuye o desaparece, como en estos casos. Y aún para cuando volvamos a ella, pero es un tema que, del cual se puede discutir después, eh, eh, creo que nos está mostrando algunas carencias de nuestro pensamiento didáctico, dado que eh, el trabajo no presencial exige unos marcos de, de, una, de un tipo de estructuración, de sistemática y de método al cual los planteos didácticos actuales han, digamos, evadido en el último tiempo, eh, más colocados o más situados en otro tipo de estrategias, eh, más ligados en la exploración, el descubrimiento y eh, formas de enseñanza, digamos, en un punto entendidas como más activas.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 pleno que implica la interacción directa, deba desarrollar por su propia cuenta. Esta es mi tercera nota, yo creo que hay necesidad de una reflexión profunda acerca de los marcos didácticos con los cuales estamos pensando en la actual situación y en par también lo que suceda a futuro, habida cuenta de que hay quienes, cuando termine esta crisis y este episodio, estarán en peor situación que lo que ya estaban antes de empezar. Eh,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 ha despertado mucha expectativa en algunos de cómo esto repercuta en el futuro, en lo que sería un, una renovación del planteo de enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo. Yo creo que tomar con prudencia estas cuestiones, como señalé antes, la actual situación eh, no demuestra la vida de la escuela, por el contrario demuestra la necesidad de la escuela y de su formato presencial, y que creo que debemos pensar todo lo que estamos haciendo, no como formas de reemplazo, sino como instrumentos complementarios a incluir en nuestra tarea. Creo que en ese sentido la actual situación ha sido importante, porque como toda ruptura de la rutina y, y de lo que venimos haciendo, bueno, nos ayuda a pensar en ello, nos permite sacudir el polvo de muchas cosas que estaban por ahí demasiado establecidas, en ese sentido implica una importante, eh, una importante base para la renovación, pero una renovación que puede funcionar si entendemos la necesidad de articular aquello que hayamos experimentado como nuevo con la estructura básica de la escuela y reconocemos sus pautas y sus parámetros, que me parece eh, muestran en la crisis su, su total vigencia. Con lo cual llegaría a mi último punto que es señalar también la necesidad de que el conjunto de la, de la reflexión pedagógica, que por momentos suele, ser, suele adquirir cierta autonomía, suerte, cierta suerte de mirada sobre sí misma, y a veces se olvida la necesidad de pensar algo que, que en didáctica debemos remarcar siempre, y que yo vengo remarcando hace mucho tiempo, que es eh, la interacción que debe haber entre el instrumento didáctico y sus usuarios, su público. Me parece que en este caso esto se pone mucho más en relevancia. Todo aquello de nuevo que surja en este periodo, debo pensarlo en función de sus usuarios. No hay mejor instrumento que aquel que pueda ser bien utilizado. Y ningún instrumento tiene una cualidad intrínseca que lo haga mejor a cualquiera, con independencia de sus condiciones de uso y de sus posibilidades de, de uso, no solo por un pequeño grupo, sino por una cantidad de importantes de docentes, de profesores y de profesoras en condiciones reales, en escuelas reales, con estudiantes reales. Y creo que nos queda un amplio campo de reflexión y de experimentación de cómo se incorpore nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevas formas, de los patrones habituales de la enseñanza escolarizada, y en esto incluyo cualquier nivel, del nivel inicial al nivel universitario, y o cómo se incluyen en estos patrones de un modo sustantivo utilizable y aplicable eh, por, por todos aquellos que, que trabajemos en educación y que respondemos a ciertas condiciones, a cierto marco de restricciones. Me parece que este tipo de reflexión debe ser muy tenido en cuenta, no porque lo nuevo no sea importante o interesante, y lo viejo sea de por sí mejor, ni tampoco por lo contrario, sino porque debemos ser capaces de generar una articulación sustantiva, útil y pragmática de aquello que pensamos para poder insertarnos adecuadamente y dejar de sentir esa enorme distancia de la cual habitualmente la pedagogía, la pedagogía lamenta entre lo que es capaz de pensar y lo que es capaz de ayudar a hacer bueno, quería terminar con esto. Entiendo que lo que planteo es materia opinable y son puntos en discusión que quería dejar para todos ustedes. Así que gracias otra vez a quienes se invitaron y bueno, que siga por la reflexión de todos.